Bienvenidos una vez más al canal de Mujer Cronopio. Les doy la bienvenida y hoy quise hacer un video porque recibí un correo de Trello. Como quizás ya sabes o has notado, Trello... Está tratando de convertirse en una herramienta que sirva como un conector o un hub para los equipos de trabajo, sobre todo para visualizar qué es lo que pasa, cómo se coordina el trabajo, cómo se comunica. Por eso hoy recibimos muchos, los que estamos suscritos a el correo de Trello, una notificación de que hay una nueva funcionalidad y les quiero decir de primera mano qué significa esta nueva funcionalidad para los equipos de trabajo. Creo que va muy unida a esto de crear un dashboard o un tablero de control en donde podamos ver rápidamente qué ocurre en diferentes tableros de diferentes grupos del mismo proyecto. No importa las combinaciones, dependen de ti. La nueva funcionalidad de Trello, como nos cuenta esta publicación, es el Power Up de Dashcards. Estas eh, tarjetas, digamos, pueden ser utilizadas para crear un nuevo tablero, como les voy a mostrar en unos minutos, para que podamos hacer queries o consultas a el trabajo que se está haciendo con las otras tarjetas en los otros tableros. Es muy, muy, muy interesante. Eh, podemos ver las, las fluctuaciones de, de todo lo que va pasando acá dentro del mismo tablero. Podemos hacer un tablero de control. Aquí nos explican un poco la funcionalidad, pero miren qué interesante. Este, acá podemos ver las posiciones porque también trabaja con los campos personalizados, lo cual es genial, lo que no es genial es que Trello nos haya quitado los campos personalizados para la versión gratuita, así que tienes que tener una versión eh, paga para poder utilizar estas bondades en todo su esplendor pero para quienes tienen esa versión que no es para nada cara eh, yo creo que vale muchísimo la pena para tener digamos no solo los reportes que ya es algo que Trello incluyó en sus últimas actualizaciones, sino que también podamos tener estos dashboards o estos indicadores a pepa de ojos, como se dice en Venezuela, pero que lo podamos tener ahí inmediatamente ante nosotros, ¿no? Fíjense que aquí nos dan algunos ejemplos que quiero eh, leer con ustedes, para ir generándoles ideas a ustedes de cómo van a usar esta funcionalidad. Crea un tablero de vista general de la empresa con todas las iniciativas para tener una vista general, esas ya se las nombré, haz el seguimiento de las cargas de trabajo entre los tableros para ver tus pendientes o garantizar que la carga de trabajo sea manejable y esté equitativa. Suma todas las oportunidades de ventas almacenadas en campos personalizados, por ejemplo, Controla las tendencias de las solicitudes de funciones, los informes de errores y los casos de soporte, por ejemplo. Eh, ¿Cómo vamos a, a empezar a trabajar con los dashboards? Ya se los voy a mostrar en el tablero este que yo les tengo de ejemplo, que se los voy a dejar en la descripción de este video. Como ven, más de 70 personas están suscritas a este tablero y ustedes lo pueden tomar como un tablero inicial para comenzar una suerte de Kanban personal, un poquito más allá de lo básico. Para activar este nuevo Power Up, tenemos que irnos acá al menú, irnos a la opción de Power Ups. Una vez que abran las opciones de Power Ups, ahí mismo va a salir en los destacados y se llama tarjetas de control, dashcards. Aquí les va a aparecer un poco diferente que a mí, les va a aparecer un botón verde que dice añadir, yo ya lo añadí, aquí lo puedo deshabilitar, de hecho si yo lo deshabilito, le va a salir a ustedes el botón aquí de añadir, lo, lo añadimos y eso es todo. Nos quitaron los campos personalizados, lo cual es una lástima enorme, pero nos dieron todos los power-ups gratuitos, así que bueno, unas cosas por otras. Recuerda que... El significado entre lo de que el power up sea gratuito es la cantidad de power ups que puedes incluir en un tablero, lo cual anteriormente era limitado por el tipo de cuenta que tenías. Ahora pueden ser ilimitados, sin embargo recuerda que hay muchos de estos eh, power ups que son hechos por un tercero y tenemos que pagar muchas veces mensualidades, así que cuidado con ilusionarte con esto, no te quiero dar falsas esperanzas. Ok, una vez que tenemos esto activado, podemos cerrar el menú y vamos a ver acá en, este, eh, en esta banda general para el tablero que me va a aparecer esta nueva opción que se llama en español seguimiento. Si abrimos seguimiento, esto es lo que nos va a dar las tarjetas de control. Fíjense que eh, hay unos ejemplos ya eh, como las tarjetas que están asignadas a mí, es decir, si yo estoy trabajando en varios proyectos, por ejemplo, yo podría tener un tablero general en donde usando la copia de las tarjetas, que es otro power up, o hay otras maneras también de hacerlos con ciertas automatizaciones, podría tener un tablero personalizado de lo que son Todas mis tareas relacionadas a los múltiples proyectos que tengo. Luego, eh, para la gente que trabaja con las fechas de vencimiento, aquí están las tarjetas con, con vencimiento, eh, tarjetas con ciertas etiquetas que se puede, eh, todo esto se va a poder personalizar, tarjetas sin asignar, tarjetas con plazo vencido, tarjetas obsoletas, tarjetas creadas hoy en este tablero. Fíjense que esto es muy chévere y aquí lo vamos a ver, y esta tarjeta la vamos a poder mover, lo cual me parece una de las grandes bondades, porque si yo prefiero hacer un dashboard en lo vertical, yo puedo hacer una lista en donde yo añada todas estas tarjetas, vamos a añadir otra para, para, para ver cómo se vería, vamos a, a poner esta, por ejemplo, todavía no les quiero enseñar esto de personalizar, vamos a añadirla como está, seguimiento, se va a agregar esta tarjeta, y fíjense cómo yo la puedo cambiar de lista, mantenerla en la misma lista y yo podría tener mis indicadores de tablero en esta primera eh, columna y tener las, las columnas normales o las listas de mi tablero de Trello acá. Fíjense que eso da muchísima, muchísima flexibilidad. También da flexibilidad el hecho de que yo pueda poner varias tarjetas porque puedo tener varios indicadores por lista. Imagínense que este indicador trabaje con campos personalizados y yo pueda hacer conteos de ciertas variables o queries a esa base de datos, consultas, a esa data que tengo allí para medir cosas de listas específicas. Y ya vamos a ver cómo vas a poder personalizar y qué opciones te da Trello para sacarle el jugo a esta nueva funcionalidad o Power Up. Si escogemos alguna de las tarjetas, nos vas a dar la base de esta tarjeta y aquí vemos este botón de personalizar. Sin embargo, si queremos hacer una tarjeta desde cero, nos vamos a ir a esta última opción y vamos a decirle personalizar. Vamos a hacer una tarjeta desde cero para que veamos todas las opciones sin filtro. Personalizar. Perfecto. Fíjense que yo puedo incluso, incluso, esta gente está tan clara en lo importante que es para ciertas personas el elemento visual, que podemos tener todas las imágenes que tenemos para el fondo del tablero también para fondo de estas tarjetas, ¿verdad? Fíjense que puedo tener colores sólidos o puedo tener eh, imágenes de, de on splash. Perfecto, vamos a poner un color sólido, vamos a poner este color oscuro. Eh, tengo esta tarjeta, vamos a, a poner seguimiento de prueba, ¿sí? Ya le cambiamos el fondo. Fíjense lo maravilloso, aquí empezamos a construir nuestro query o nuestra consulta a esa eh, base de datos o data que tenemos. Podemos utilizar cualquier tablero, podemos utilizar este tablero, alguno de estos tableros, podemos hacer selección múltiple. Fíjense que todavía hay una mezcla de Spanglish ahí interesante, que es una de las cosas que Trello tiene un poco la pata coja, ¿no? Fíjense que aquí hay un error de traducción. Podemos hacer complemento, una selección por complemento, ¿sí? podemos hacer por el nombre. ¿sí? Imagínense que tengamos una convención de nombres para tableros en una empresa más grande, aquí lo podríamos hacer por, por nombre. Vamos a poner que sea en este tablero y también, fíjense lo que les estaba diciendo antes, podemos hacer los conteos o podemos hacer esta consulta a la base de datos en cada una de las listas individualmente. Y cuando voy a seleccionar la lista, me da las mismas opciones que me da para seleccionar el tablero. Cualquier tablero en esta lista en la que estoy parado. Eh, y acuérdense que podemos mover esta tarjeta para cualquiera de las listas. Eh, alguna de las listas, fíjense que aquí ahora me va a salir todas las listas que yo tengo en este tablero. Entonces vamos cambiando el nivel aquí de granularidad. Tablero y lista a poner también que sea en cualquier lista. Y otro filtro que nos ofrece Trello es la asignación. Las que están asignadas a mí, recuerdan que hace unos instantes les dije que sería interesante hacer un tablero de control para llevar toda la coordinación de mis tareas en los diferentes proyectos en los que estoy involucrado dentro, fuera de mi empresa, en emprendimientos, etcétera. Es como un gran to-do list que de eso, hmm, vamos yo voy a explorar más esta herramienta y voy a hacer otro video de eso, se los prometo. Cuando esté listo, va a estar aquí en los links. Perfecto. Podemos jugar también con la fecha de vencimiento de las tarjetas. Fíjense que aquí eh, hoy, esta semana, este mes y esto va a ser variable. Entonces voy a contar una fecha dinámica acá. Luego acá tenemos las tarjetas, eh, perdón, las etiquetas. Las etiquetas si no tiene ninguna, si tiene valores, etcétera, etcétera. Y aquí Trello nos da opción de más filtros, ¿sí? Última modificación. Esto es muy interesante. Eh, cuando la tarjeta fue creada. Las etiquetas, es decir, me da... Y fíjense que las etiquetas se van replicando porque me da combinación de más filtros, ¿sí? No hay más filtros. Eh, creo que como pasa en Butler, cuando tienes la versión paga, lo que sucede aquí es que en más filtros te van a aparecer tus campos personalizados y te van a aparecer los filtros de acuerdo al tipo de dato que estés utilizando, si es número, si es texto, si es una fecha, etcétera, etcétera aquí vamos a comenzar fíjense que cada uno de estos de estas cosas yo las puedo borrar y ¿sí? yo las puedo ir borrando acá y no pasa nada ok y ahora bueno comenzar el seguimiento que yo no sé ni qué le puse pero aquí está este contador que me da la tarjeta cuando yo la abro es muy interesante que tiene eh, lo, las mismas virtudes de una tarjeta, entonces vamos a ir pensando y déjenmelo en los comentarios que estoy curiosa, vamos a explorar los que son amantes de Trello como yo, cómo podríamos utilizar todas estas potencialidades o estas funcionalidades combinadas, déjenme en los comentarios, no se olviden. Así que bueno, este fue el recorrido rápido, aunque bastante completo, me atrevo a decir de esta nueva funcionalidad de Trello con la que puedes hacer seguimiento de las demás tarjetas en las listas de tus tableros. Gracias por llegar al final de este video. Te recuerdo que como soy amante de Trello, tengo dos listas de reproducción con videos llenos de Trello. Es un curso completo. Si tú ves esas dos listas de reproducción, te garantizo que aprendes a usar Trello. Es gratis y es para ti. No tienes que pagar un Udemy, no tienes que pagarle curso a nadie. Si tienes alguna duda o quieres hacer algo más rocambolesco, llámame porque yo te puedo ayudar a poner tu sistema de Trello para tu emprendimiento o para tu empresa cuando tengas más complejidad. Ahora sí, me despido, yo soy Olga C. Moret, mujer cronopio, gracias por visitar mi canal, si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte y si alguien está usando Trello y tiene dudas, pues dale a mi canal, dale mis datos para que pueda tener esta misma información.